Hola muy buenos a todos estamos en un nuevo vídeo y bueno Hoy vamos a hacer un vídeo tan cortito que me tengo que ir Así que bueno he estado haciendo ejercicio estos días de cuarentena como habéis podido ver eh, Luego también estoy con el tema del ayuno intermitente que eso es bueno Digamos que hacer por ejemplo dos comidas al día Por ejemplo yo lo estoy haciendo a las 8 y a las 4 Y luego el resto del día pues eh, comer solo líquidos como es agua, té y tal Y ese tipo de cosas eh, esto lo que ayuda es que el proceso metabólico de tu cuerpo pues, bueno, se regule mejor y no esté todo el rato concentrado en hacer la digestión. Eh, yo creo que está yendo bien porque estoy perdiendo peso, pero de verdad es que ahora mismo pues, también tengo hambre. Espero que esto no me dé ningún problema. Así que bueno... Os voy a enseñar eh, lo que es el pino, ¿vale? Pero lo voy a hacer desde, desde abajo eh, me Estoy intentando ganar un poco de potencia con, con las flexiones y todas esas cosas Y voy a ver si lo consigo hacer desde abajo Venga, vamos allá Me voy a ir con la cara, ya verás Bueno, pues como habéis visto pues, eh, he podido subir eh, desde esta posición hasta arriba eh, Esto pues, bueno, hay que practicarlo más porque ahora por ejemplo no lo podría volver a hacer Porque me terminaría dando con la cara contra el suelo por, por la fuerza que, que necesitas de hombros Pero bueno, es algo que, que voy practicando y cada vez pues, me cuesta menos eh, Y es un movimiento que, que está chulo practicar porque más adelante pues ya puedes hacer otro tipo de ejercicios como son las planchas que bueno, es como hacer una flexión pero ¿qué? digamos que quedándote recto lo que pasa es que claro, para eso necesitas una potencia que en los hombros y yo ahora mismo pues, pues bueno, estoy flojete además eh, quiero que ahora ¿no? abran ya lo que es eh, el sitio de escalada que tengo justo aquí al lado la verdad es que está muy cerca para así poder, poder escalar y coger también más potencia eh, lo que es pues los hombros los brazos y, y tal que es donde realmente eh, me interesa bueno y las piernas pues eh, hago otro tipo de ejercicios como es subir montes <ríe> o hacer un poquito de parkour que está bastante bien pues nada nos vemos en el próximo vídeo venga hasta luego